que cuando viene a ver puede seguir ahí, incluso la madre de ella ni sabía dónde la tenía el papá, la tenía como la tuviera secuestrada. Eso no es cierto, incluso yo tengo eh, una foto que me mandan porque crean que yo era el abuelo de la niña, a las 2 y la una de la mañana en la calle, andando en la calle y bañando con los tigueritos en los canales y donde quiera, que usted la puede buscar ahí en la foto. Para.